Hola, estamos en el casino con Connie, con, con, Connie, con Felipe y con Felipe Felipe Felipe y Felipe Felipe y Felipe a ¿Ah? mí me gusta. O sea, es que tiene cosas ricas de, es como sorpresas. No si es como lado, no se le miran los dientes. ¿no? Es como ecléctico. Gratis. <risa> sí, como, como que, que como tiene ecléctil. de todo. Y, es, y partimos y que cada viniendo. cosa tiene su precio. Partimos por el arroz que vale 0,5 yuanes. O sea, 40 pesos. 40 pesos. Nada. Nada. Ah, espera, espera, espera. No me espera, tengo que sacar. Tengo que sacar la tarjeta que no he sacado porque soy. Coño, allá está ya. Ok, con esta tarjeta. Hay verduritas ricas. Hay verduritas ricas, lo cual es bueno. Así que vamos a partir nuestro viaje por el casino. Primero, un arroz, obvio. O sea, hoy día hay harta comida rica, las verduritas ricas Es el espacio de la sopa que no voy a sacar El espacio de las verduritas que valen 2 yuanes, o sea, 160 pesos okay, Espérenme, esto es difícil, esto es difícil 160 Luego pasa a lo de tres yuanes que son puras cosas misteriosas berenjenas creo que son berenjenas y creo que hoy día no fui yo no fui yo esta vez porque tú tienes esto que rico y yo no Bueno, Connie se llevó algo más rico que yo, y yo quiero, y no hay. Esto es pescado, pescado, pescado, pescado. Y la Connie se llevó el último comida rica que había. Ok, vamos a sacar uno. después ahora nos vamos a sacar los palitos chinos Kuaizu que están ahí y chan. esa es nuestra comida en el casino de la universidad